Bienvenida una vez más en este Contacto Diario a nuestro querido amigo, el senador por la provincia de Duarte, el licenciado Franklin Romero. Hermano, saludo y bienvenido a Contacto Diario. Muy buenos días, Víctor, muy buenos días, Sergio, muy buenos días a toda la teleaudiencia que lo sigue usted día a día en Contacto Diario. Así es. Muchas, muchas gracias, gracias por estar con nosotros y acceder a esta invitación. Senador, la intención nuestra de invitarlo a este especie de conversatorio como siempre a contacto diario es que sigamos nosotros pues tocando esos temas que son de interés de la provincia Duarte. Eh, y Hay muchas personas, muchos eh, provincianos que están deseosos, se preguntan que cuándo, senador, comenzarán ya a desarrollarse, a llevarse a cabo esas eh, eh, obras que se anunciaron a final de año, en diciembre, y que para esta época pues se tenía previsto verdad ya arrancar eh, con, con lo prometido. Sí, sí, muchísimas gracias, eh, Víctor. Eh, muy buena tu pregunta, ya que en el pasado programa que estuvimos, estuvimos con ustedes, pues anunciamos estas obras. Eh, estamos justamente en el mes de inicialización de las obras, que es en febrero, tal como habíamos acordado. Y ya estamos finiquitando eh, los planos, eh, dándole los toques finales. Eh, ayer estuvimos en Palacio con la comisión que va a ser la responsable de desembolsar eh, los montos mes por mes. Y el día de mañana, si Dios lo permite, estaremos nosotros depositando ya los planos para proceder con el registro en ayuntamiento y en obras públicas. Eh, a veces la buena intención eh, es, y la buena vibra eh, sentimos que podemos hacer la cosa más rápido, pero hay unos procedimientos que hay que cumplir, eh, no importando que sean obras del gobierno, sino que hay que cumplir con la ley y parte de, de iniciar un proyecto es que hay que depositar en ayuntamiento, hay que depositar en obras públicas y conseguir los permisos correspondientes. Pero el proyecto va viento en popa. Eh, diría yo que va mejor. Porque, como ya sabíamos anunciado, eh, primero empezamos lo que era la zona franca, y justamente ya la zona franca, eh, la próxima semana estamos ya con el asfaltado y estaremos empezando lo que es la verja frontal. Y las naves que están allá, pues ya también están en remozamiento. Eh, las obras a los que nosotros llamamos el Proyecto 3R, RRR, que es Recuperación, Reingeniería y remozamiento, pues lo que atrasó un poquito fue lo que tiene que ver con la fortaleza, porque el Ejército tiene unos requisitos muy, muy peculiares, y no vamos a poder readaptar las instalaciones que teníamos previstos, sino que vamos a tener que hacerlo desde cero, y el Ejército tuvo que involucrarse en los planos, y ya todo lo tenemos en mano. Solamente nos faltaba eso, y ya en el día de ese viernes estamos depositando en Palacio para luego depositar, como te dije, en obras públicas y ayuntamiento pero no, excusenme, señor senador, pero no habrá ningún tipo de inconveniente con estas instalaciones, o sea, todo el proceso se va a agotar y eso no hay no hay inconveniente no, de que... No, no, ha habido nada, el ejército queda un poquito más... Está encantado con el proyecto porque los guardias van a ser guardias, va a ser una fortaleza para un ejército, no va a ser una fortaleza para cuidar internos o presos, como comúnmente se conoce. Y los internos pues, van a tener que ir a una cárcel cerca de sus familiares, pero aparte de eso, a un sistema penitenciario, eh, fuera del de viejo sistema que era cuidado por, por guardias. Una, una cosa, Franklin, que me ha, me ha llegado y he visto, porque he pasado por ahí y, y algunos eh, pacientes me lo comentan y como es mi, mi área y tengo que, que obligatoriamente hacer la pregunta, hemos visto la ley que se ha enlentecido bastante el, la construcción del hospital San Vicente. Bastante, bastante. Pensamos que a esta altura estábamos ya a nivel organizacional de de los equipos y la embromienda, porque ya la estructura estuviera hecha. Eh, me gustaría saber en qué va eso, porque es una preocupación de, de casi todos los, los francos macorizos además de esta situación especial que estamos, donde necesitamos obligatoriamente un hospital adecuado, un hospital que albergue y que dé la salud a la región, porque el, nosotros, los francisco macorís este es el hospital no es de macorís es hospital de la región. Así es. Eh, eh, lo que tiene que ver con el Hospital Regional San Vicente de paul eh, que justamente se empezó en el gobierno pasado, eh, se utilizó todo el dinero que había en presupuesto para ese hospital antes de finalizar el año 2020. Nosotros aprobamos el presupuesto para el año 2021, donde incluimos 500 millones de pesos para ese hospital. El presupuesto todavía no ha entrado en, en, en caja, como se dice, pero aparte de eso también estamos una investigación es porque eh, hay unos aislamientos sísmicos que se instalaron que estaban fuera del contrato y el presidente Luis Abinader que ha sido claro, ha sido específico en lo que es la transparencia eh, esos eh, aislamientos sísmicos están instalados y estamos hablando de unos 150 millones por encima del presupuesto inicial no. y hasta que no se pongan de acuerdo con los constructores que fueron los que ganaron la licitación eh, y pongan los números claros, pues también eso es parte del proceso de por qué no hemos reiniciado los trabajos. En lo que concierne a la avenida de la circunvalación, que también es un proyecto que mismo del gobierno pasado, iniciativa nuestra en, en el Congreso también, eh, a través de, de resoluciones que fueron aprobadas, pues también se está en ese proceso de reiniciar esas obras. Recordemos que la OISOE, que era la encargada de esas obras, ahora fue liquidada y pasa a ser lo que es el INVI, que pasa a ser edificaciones, construcciones y, y edificaciones. Y obras públicas pasa a regentear lo que es la circunvalación. El hospital pasa al INVI y la circunvalación se mantiene en obras públicas. Hoy solo no existe. Eso es también una reingeniería que tenemos que hacer para que la cosa salga bien y salga con transparencia. Mira, eh, senador, eh, precisamente ese es el interés nuestro, de eh, siempre hacer contacto con ustedes y las autoridades, porque ese tipo de informaciones tienen que fluir para que eso no cree ruido. Fíjese lo que usted dice con respecto al hospital, son informaciones... Eh, que nosotros eh, no manejábamos hasta este momento y solamente pasamos por el hospital, vemos los trabajos detenidos, y la gente lo que comienza a decir eh, los, los los franco macorizanos está detenido el hospital, no están trabajando, por mira lo que usted acaba de decir eh, de manera muy correcta cuál es la razón para que momentáneamente no, no se no hayan agilizado los trabajos del, del hospital San Vicente de Paul. Ese es el interés nuestro, como siempre, de hacer contacto con usted para que las, las informaciones pues, puedan fluir. Sí, Mira, está... hay una formación, Víctor, para que un ratico para aclarar y quizá darle un poquito de idea a, a, a nuestro senador. Que en los pasados, gobiernos eh, hemos visto que las instituciones, vamos a poner este caso, la institución de, de los hospitales pasó a, a INVI, al INVI. El INVI es una constructora, el INVI es una... Eh, maneja lo que es habitacional, maneja eh, estructura. Que... Al momento que el INVI entregue el hospital, que lo entregue como estructura, que no lo entregue como hacen, que viene en la misma institución que construye, habilita el, el, el, el centro médico sin tener ni siquiera conocimiento de lo que es un instrumento médico. O sea, eso lo hemos pasado, mirando, yo estoy en un sitio que prácticamente eh, quienes hicieron y, y, y amueblaron, como dicen en el en, en, en buen, en buen dominicano, la casa fueron eh, bioanalistas o no sé o sea, para hacer un ejemplo eh, eh, personas que simplemente no saben de medicina, no saben de estructura hospitalaria haz, hacen, eh, eh, compran los equipos que a veces ni son necesarios y la ubicación hasta innecesaria es más, hacen la, la ponen un, un, un baño y ponen un, un, un rayo X donde no pueden ir entonces debe la estructura debe ser entregada pero lo que debe, la quien debe eh, suplir y hacer ese, ese, que funcione como hospital debe ser el sistema de salud, o sea, debe ser el Ministerio de Salud, debe ser, es que tienen la estructura suficiente, pero no dejar a una empresa a que compre equipo y, que, y, hay un, y a una institución que no sabe de, de cómo ubicar equipo ni qué calidad de equipo para que eso no pase lo mismo que no nos está pasando ahora mismo, que tenemos equipo que no sabemos qué hacer, ponernos en la cabeza. En lo que respecta a este hospital, eh, nosotros fuimos partícipes de lo que fue eh, las licitaciones que llevaron a que esas compañías, que son hoy las responsables de construir este hospital, eh, salieran gananciosas. Nosotros fuimos testigos, eh, no solamente yo como diputado en ese momento, sino otras autoridades. En ese entonces estaba el senador Amícar Romero, estaban los demás diputados presentes, estaban eh, los grupos populares también representados ahí, y lo que vimos fue una transparencia, porque aunque estamos, decía yo cuando estaba en oposición, que no era gobierno, que las cosas buenas en el gobierno hay que decirla también, y ahora que estamos en el gobierno, también tenemos que resaltar que esa obra del hospital es una gran obra, que viene a ser uno de los mejores hospitales, terminándolo como se concibió, eh, del Caribe. Estamos hablando de más de 350 camas individuales, un hospital eh, que no habrá clínica que se le acerque, vamos a decir. Y hay siete compañías que están dedicadas a la construcción y también están las compañías que van a trabajar con lo que es el equipamiento. Por lo tanto, no estamos buscando una compañía constructora que se encargue de áreas que no conocen, sino que para cada área hay una compañía especializada en esa área. Senador... Eh, quisiéramos aprovechar su presencia con nosotros y es para oír su opinión con respecto a las declaraciones que dieron el día de ayer el dirigente del PRM Rafael Ambulquerque cuando <coughs> expresaba que si el partido en el gobierno y aliado no cesaba, no hacía algo por ejemplo para frenar la salsa de los productos de la canasta familiar, los combustibles y empleo para su gente, la estadía en el poder del PRM pudiera ser muy breve. Quisiera oír su opinión con respecto a estas declaraciones de un dirigente del PRM. Definitivamente que es preocupante las alzas que estamos teniendo en los artículos de primera necesidad, eh, no solamente en los artículos que son importados a este país, sino en artículos que se producen acá. Fruto todo de mantener una tasa del dólar eh, posible eh, que no se dispare pero también entendiendo que fruto de la pandemia todo has, se ha encarecido cuando suben los combustibles pues suben todos los productos es normal cuando se afecta a la economía en los países desarrollados también nos afecta a nosotros eh, entiendo yo que el equipo económico del presidente está sentado 24 horas 7 eh, días a la semana eh, manejando los números a ver qué pueden lograr, pero también entendamos que el sector privado es parte también de lo que es la economía, o quizá la parte más importante, la economía de este país, y también se está asentando con el equipo económico del presidente. Eh, ningún gobierno se puede mantener una, en, una, en un país donde los productos están incontrolables. pero nosotros tenemos la fe de que vamos a buscar un punto medio de equilibrio ...para poder llevar los productos de primera necesidad principalmente a, a la mesa de cada dominicano y cada dominicana a un precio justo. Es, no, es normal que a comienzo de un gobierno eh, todos los productos se encarecen. También es normal las pronunciaciones de ese compañero dirigente de nuestro partido pues son muy personales de él, ...fruto de las declaraciones que hemos visto que están haciendo eh, parte del pueblo quejándose de los altos costos. Es normal, eh, yo tengo fe, tengo confianza en el gobierno de Luis Abinader de que esto se va a controlar y podremos llevar esos precios, eh, mantener esos precios lo más bajo posible. Claro, todo tiene un precio y mantener los precios bajos también tiene un precio y tenemos que ver cuáles son las consecuencias de mantener los precios bajos. Senador, eh, nosotros pues queremos agradecerle que usted nos haya cedido estos minutitos, sabemos que tiene son múltiples las ocupaciones y sobre todo en el día de hoy sacó estos minutos para nosotros, pero no quisiéramos que usted se nos vaya y nos dijera, háblenos un poco sobre el asunto de la llegada de las vacunas a la República Dominicana, que estamos deseosos ¿verdad? porque esta pandemia eh, eh, se ha ido acelerando, su opinión con respecto a la llegada de las vacunas anti-COVID eh, gracias. Antes que entraros en la vacuna, eh, anunciarle a ustedes, porque no sé si ustedes eh, han hecho viaje a La Vega, Santiago, Santo Domingo, a través de la carretera que nos une, San Francisco, sí, no. Ya, no. que la encontramos. <risa> el fin de semana. Yo nos hemos hecho eco, precisamente, si ves. Con un deterioro, pues entonces ahí están, ahí está el gobierno trabajando, ahí estamos nosotros dando la cara, siendo responsables. Eh, no solamente eh, Franklin Romero como senador, las demás autoridades del partido, eh, la gobernadora, el compañero Almedo Cava, eh, los grupos populares que se han hecho eco, el empresariado y nosotros como diligenciador lo que hemos hecho es llevar esa inquietud al presidente, llevar esa inquietud al ministro de Obras Públicas y ahí se están viendo los resultados. Pero también decirle que no solamente estamos repavimentando... ...ese trayecto, que también viene el trayecto de Villarriba Arenoso... ...para nuestros eh, amigos allá... ...que sepan que inmediatamente estamos eh, repavimentando también ese trayecto... ...y estamos reutilizando el material... ...y estamos eh, repavimentando con el fresado que se saca de, de, de, del asfaltado... ...los caminos vecinal por el Caimito... ...El Caimito tenía 20 años que tenía caminos intransitables... ...y nosotros en apenas dos semanas ya lo tenemos eh, transitables... Con caminos eh, afirmados, con ese material que sacamos de, de la autopista. Respecto a la. A, fractura, a perdón, senador, perdón, senador, antes de que usted se. Hay que ser justo. Nosotros aquí en este espacio nos hicimos eco sobre el deterioro de la carretera San Francisco-Controva y de hecho en un comentario que hacíamos expresábamos con nombre, decíamos, le hemos llamado al senador Franklin Romero, a nuestro diputado, pero también a los diputados, el senador de La Vega porque hay una parte que es compartida claro. de San Francisco hasta Controba que pertenece a La Vega y qué bueno, eh, eh, hay, que, hay que ser justo, eh, el hecho de que eh, ya se esté resolviendo ese problema, yo no va, solamente cuestionar y criticar y es, y es también las cosas positivas pues hay que aplaudirla y, y, y qué bueno que usted da esa noticia que ya se está trabajando y nosotros lo hemos visto en la carretera de San Francisco Controba producto de la iniciativa del senador y de los diputados y nuestras representantes que tenemos adelante eh, en lo que respecta a las vacunas ya se ha anunciado posiblemente en una semana eh, esta misma semana me parece ya iban a llegar las primeras vacunas eh, eso se está manejando a través del sistema nacional de salud y todavía yo no sé no tengo a ciencia cierta el procedimiento que se va a utilizar eso es muy del departamento de salud y a nosotros nos han hecho partícipes de lo que es eh, el procedimiento que van a utilizar. Yo, en una entrevista, eh, dije, en mi opinión personal que las primeras personas que deberían vacunarse serían las personas que, están, que tienen la responsabilidad de cuidar a los demás, que son los médicos y las enfermeras, que son los que tienen que estar protegidos, así como parte de, de las policías, eh, del ejército, que son los que están en la calle día a día, enfrentando esta pandemia. Esa es mi opinión, que incluso llegué a decir que tal vez sería bueno eh, que se manejara la... se manejaran las vacunas de una forma privada, una institución privada, para que no se politice. Esa es mi opinión. Okay. Bueno, senador, nosotros queremos agradecerle que nos haya servido de tiempecito, decirle como dirigente político, diputado que fue hoy que senador, pues luce ya un Franklin Romero mucho más maduro y eso nos garantiza a nosotros que el trabajo va a seguirlo haciendo bien. Así que gracias, no, licenciado Franklin Romero, senador por la provincia de Duarte, por compartir con nosotros en esta entrevista VIP. Gracias, Franklin. Muchísimas gracias. tengan buen día. Gracias. El senador Franklin Romero, senador de la provincia de Duarte, estuvo con nosotros en el día de hoy.